Bueno, pues ya estamos aquí con ustedes una vez más, eh, pues anhelando, deseando poder ser de ayuda y poder ser de, de bendición. bendición. Amén, así es. Así es que les saludamos con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha felicidad. Amén, así eh, es. De verdad deseando, deseando que usted sea hoy bien bien bendecido así, así que es. bienvenidos bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este momento de momento de reflexión y pues gracias gracias por las personitas que han estado compartiendo estos videos el señor les bendice grandemente porque no sabes a quién estos videos les puede ayudar en su vida espiritual y puedan acercarse al Señor, porque el Señor nos está dando todavía el tiempo de, de conocerle y de acercarnos a Él, porque su venida es pronto. Así es. Es pronto. Entonces, este, eh, lo, lo menos, lo menos, lo menos, lo menos que queremos es bendecirlos. Amén. Eso es, es lo menos que queremos. Y lo más, pues, es la máxima bendición que Dios pueda dar a todos y a cada uno También, de nosotros. Amén, así es. Este, porque incluso incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Claro, claro. Para poder seguir siendo de bendición. Entonces, bienvenidos, bienvenidos. Miren, y el tema de hoy es un momento de reflexión. Pero estamos llamados, fíjense. Qué, qué, qué, qué tremendo, qué, qué, qué, qué, qué extraordinario. Eh precioso que eh, Esto cayó. nunca lo, yo no recuerdo lo dicho en la forma que lo voy a decir ahorita. Ajá. Imagínense qué privilegio qué privilegio, privilegio. ser llamados para hacer luz. La luz y la sal, la sal. de esta tierra. Amén. Así es. Nomás Imagínense. Además, imagínense, qué privilegio que todos los que eh, hemos bendición. tenido el conocimiento de Dios, es una hemos grande. recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que tomamos sí. la Biblia como su autoridad total, que sí. Dios nos da ese privilegio. Y esa bendición esa, es, de poder bendición. ser luz y sal. Sí, amén. Es una bendición. Para que podamos ir a muchos, para poder ser, pues vamos a llamar testigos de las bendiciones del la Altísimo. Sí, amén. Verdaderamente ¿Qué que sí, es un privilegio. Míralo así como un privilegio de poder ser luz y sal. Pero tienes que verlo como un privilegio. Y yo te podría decir, Amén. o les podríamos decir, disfrútenlo. Disfrútenlo porque. Disfrútenlo. Porque, ¿cómo podrían venir más personas a los pies del Señor? ¿Cómo pudieran venir? Si no había quien les, les sí. hablara. Así es. ¿Cómo sí, creerán porque... si nadie les predica? Exacto, pues, ¿cómo? Así Entonces, es. Ahí. Están nuestro testimonio están nuestro, nuestro caminar, nuestro eh, proceder en, en esta vida. Sí, sí, sí. Y, y déjenme, eh, vamos a comentarles, Iván. ¿sí? Eh, una de las razones principales y fundamentales de por qué ahora, más que antes, es más urgente. ¿Cómo están nuestras autoridades en el día de hoy? ¿Cuántas declaraciones nuevas están haciendo que van total, Mete. extremadamente en contra de la buena moral, de la buena educación? Erradas. Y, y del buen proceder del ser humano. Erradas, totalmente. Erradas. Bien erradas. Si los autoridades fueran caballos... Pues qué bueno que les, que les pongan una herradura ahí... Para que estén bien herrados... Sí. <ríe> para que caminen bien... Pero no son, no, no son caballos... hombre. Sí... Sí... sí. <ríe> y, erradas pues, de error... Er, ah, ah... Erradas de error... <ríe> bueno... Es que así está nuestro mundo... Mi amada... Así está nuestro mundo mi amado... Nomás... Mira las noticias un poquito, pero nomás un poquito, porque no, no hay, hay muy poquito que ver. No, nada. No, o sea, no hay nada. <ríe> nada muy poquito bueno. que ver. Así, no, bueno y no agradable, nada, bueno. muy poquito. Muy, muy poquito. Así es, así es. En, entonces, ¿valdrá la pena? Así. Claro que sí vale. aquí vale. a la mesa, sí. ¿Valdrá la pena ser. Sal sí. y luz de este mundo. Sí, amén, claro que sí, claro que sí, vale la pena. ¿Va la pena? Sí, porque... Yo pienso que sí. Vendrán tiempos aún más difíciles de lo que estamos ahorita viviendo, vienen tiempos más difíciles. Eh, eh, y si exacto. no estamos bien cimentados en, en, en la palabra del Señor, en lo que Él nos habla, Él nos dice... Eh, no, pues... Cuidado. cosa. Cuidado. Eh, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo miren es menester y es necesario Aleluya, que estemos conscientes sí. de que tenemos que estar siempre reflexionando y ver que Dios cuando nos habla a través de tu ver palabra las escrituras y... es para bendecir y para bendecirnos Amén, amén, así es. Él quiere lo mejor para nosotros. Es como todo padre, amoroso, obviamente, que ama su familia. Uh -huh. ¿Qué puede querer un padre así, que es un buen padre de familia? Lo mejor para, lo mejor. para su hogar, para su familia, para lo sus mejor, hijos. Lo mejor para los y hijos. Y lo mejor o sea, para sus familiares. Así es. Sí, así sí, debemos de, de, de tomar a que Él quiere lo mejor amistades. para nosotros. Uh -huh. y, y nos ha dado la palabra para eso. Yo no había observado como hasta hace poco. Realmente eh, a los mártires que ha habido en, en la historia. Y, y déjenme decirles. ¿Qué clase de mártires fueron? Uh -huh. ¿Eran líderes católicos? Sí. Eran hombres que, que se fueron a las universidades de aquellos, eh, de aquellos años. Uh -huh. Y cuando ellos empezaron a ver lo que se estaba pregonando para el pueblo, no era de escritura. Eran usos y costumbres nada más de, de los grandes sí. jerarcas que había en, en, en la iglesia en, en aquellos años. así eran doctrinas totalmente ajenas a y la Y que palabra. el principal objetivo era más riqueza, más riqueza y más riqueza acumulada. Uh -huh. Insaciables. Sí, eran insaciables. Insaciables. Entonces, estos hombres vida. vinieron a revolucionar cuando Pudieron interpretar Las Sagradas Escrituras En el lenguaje para el pueblo Sí, sí tuvieron, Vean las historias de, de, de, de, de esos hombres Luchas muy grandes que, que vinieron a revolucionar la vida Sí, sí Definitivamente ¿Por qué? Porque en el lapso de, de que ya cuando Jesús se, se, se nos va ya de esta tierra pero que dejó un mandato uh -huh. y empezaron los discípulos a trabajar y se empezó a, a llenar la tierra uh -huh. en aquellos años me recuerdo un pasaje que no lo vamos a leer ahorita pero lo voy a mencionar uh -huh. Cuando Pedro estaba junto con otros eh, 119, porque eran 120 los que estaban ahí. Sí. Empezaron a orar. Y que viene el, el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Uh -huh. Y que empiezan a orar y, y hablar en, en otras lenguas. Y estaban ahí, pues, dice la escritura, medos, persas y de, de otras regiones de, de, uh -huh. de aquel entonces y los oían hablar en su propio lenguaje uh -huh. sí sí se desaparecieron si no, pues, ¿estos quiénes son? ¿por qué están hablando de nosotros? Sí. Si, si, si, es ese es el lenguaje de, de, de, que nosotros que este, nosotros, manamos, no que nosotros hablamos, aprendimos sí. desde pequeños uh -huh. y, y qué hermoso es cuando la iglesia empieza a funcionar, y hubo persecución, obviamente. Ah, oh, sí. Entonces, qué hermoso es eso, mi amado. Qué hermoso sí. es eso, mi amada. Sí, así es. Pero ahorita estamos en un tiempo que es necesario revolucionar por lo que estamos viviendo en nuestros días. Así es. Se están estableciendo cada regla y cada, cada ley que, que cuidado. Cuidado. Son tus hijos, son tus nietos, o son tus futuros hijos los que van a, a, a sufrir esta causa. Sí, o las, son que las generaciones siguientes, sí. Así es. Gracias, Mar, por estar con nosotros. Y usted bendiga, y usted Mar. Bendiciones. Y hay que estar en, la, en las escrituras escurriñándolas siempre, claro que sí. Claro que sí. Así es, amén. Es, es. Es maravilloso, mi amado. Es maravilloso, mi amada, poder estar escudriñando las Sagradas Escrituras. Porque ellas son las que nos dan la luz. Y son las que nos dan la sabiduría. Uh -huh. Así es. Entonces, cuando vemos nosotros aquí, a través de las Sagradas Escrituras, que nosotros somos la sal de la tierra. Uh -huh. Verso 13 Pero, de, sí. de Mateo 4. Mateo 5, Mateo 5 13... 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? Uh -huh. No sirve más para nada, sino ver, para es? ser echada afuera y hollada sobre los hombres. ¿Qué, ¿Qué significa hollada? Pisoteada. Pisoteada, pisoteada. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con esas nuevas leyes que se están estableciendo? Nos están pisoteando. Exacto. Ahora que... Consideramos que tenemos una buena moral, que, que, que, que, que, que somos de, de la cultura de, de, de ser familia, de, de, de los matrimonios que deben de ser hombre y mujer, eh, para que puedan venir los hijos y se puedan formar así las familias. Uh -huh. Porque esa es la única manera que como se establecen las familias. Claro, claro, así es. Como por ejemplo nosotros, no para darlo como un ejemplo. Yo la conocí a ella, ella me conocía a mí, nos juntamos, nos, nos casamos. Bueno, no nos juntamos, nos casamos. <risa> <risa> Aclarando. <risa> nos casamos. Duramos poquito tiempo conociéndonos, nada más siete años. Nada más. Sí. Siete años ahí de noviazgo, nada más para conocernos. <risa> eh, entonces, gracias René, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, René. Este, Dios te bendice, hermano. Eh, y entonces, es, esto es como se forja un, un pueblo nuevo. Así es. Sí, a través de las familias. A través ¿sí? de las familias. Pues, o sea, fue establecido por el Señor. Pero, ¿qué está pasando en nuestros días? Pues, estamos en, en, en una lucha tremenda y constante. Sí. Y por eso nos sí. hemos puesto a reflexionar. Y vamos a seguir sí. reflexionando. Y no va a haber otro título de, en los videos... Más que reflexión, reflexión, sí. reflexión, reflexión, reflexión, reflexión. Porque tenemos que estar reflexionando, sí, son, mi amado. Tenemos que estar poniéndole más Más aquí adentro. Para que guerras. caiga aquí, para que pueda salir por acá. Son por guerras espirituales, así es. Nomás sí. vea cómo estamos ahorita en nuestra sociedad. ¿Cómo está ahorita Europa? Uf. No, no, pues. Bueno, aquí Estados Unidos, ¿cómo están? Incluso otros países aquí de la América Latina y de América del Sur. Esto se ha vuelto mundial, mundial. ¿Cómo allá en el Oriente? ¿Para dónde voltees, hombre? Sí, no hay para dónde voltees. Para dónde voltees. Así es, así es. Pues tenemos que reflexionar, mi amado, mi amada, porque esto está que arde. Así es, así es. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesita? Que tú, yo, nosotros y todos hagamos algo. Así es. Y lo menos que podemos hacer es, como dice aquí, que nosotros somos la sal de la tierra. Uh -huh. Pero si esa sal se desvanece, Dice que vamos a ser pisoteados. Sí. ¿Cómo se anotan nuestros derechos en ese sentido de, de la buena moral? Pisoteados. Así es. Declarando o decretando nuevas reglas que nos están pisoteando. Nos están pisoteando. Nos están pisoteando. Y eso no. Y, y, y es necesario, y es menester que tú, yo y todos hagamos algo y lo menos sí. que podemos hacer es hablar con, con, con levantar, la gente que conocemos, levantar la orar voz, orar y clamar al Altísimo amén, y decir Señor, usa mi voz, usa mi vida, usa, usa nuestra vida. Úsanos, Señor, Úsanos. Úsanos, Úsanos, Úsanos, Úsanos. Ahí hasta está uniendo que dice el Señor: uh, uh, uh, Usa mi vida. Así es, ¿por qué? Porque es lo que Dios puede usar. Así es. Dios puede usar tu vida. Pero se requiere, se necesita hablar de esta forma, de esta manera, mis amados. Es necesario, es necesario. Tenemos que reflexionar, tenemos que despertar. De, de que, miren, yo, yo no sé si dónde tú vas ahí a, a, a tu congregación. ¿Les hablan así? Yo no sé. Pero lo más probable es que quién sabe. <risa> sí. dudo Dudo. Porque la iglesia, yo la siento que está muy, la, como dicen por acá. Muy tranquilo. Eh, muy muy blandito. O sea, no, hombre, mira. Lo importante es que vengan, hombre. deja que vengan como estén, como andan. Eh, y aquí nomás que vengan. Y bueno, hay que empiecen a escuchar algo para ver si... se si, se reacomodan. No, estamos predicando la palabra de Dios y decir, mira, aquí la Biblia dice. Amén, amén. Así es. Así ay, es. ahí con su aparatito, con, con, con su tabletita, con su teléfono, eh, tratándoles de predicar. Eh, no, no, no que se con la palabra que tienen aquí, aquí, aquí dice la escritura. Sí, que la gente se enseña a usar la Biblia porque pues ya no, ya no usan la, la Biblia, no, pues, no, no saben dónde están los libros porque no la usan y ahorita pues se da todo en las pantallas las citas y, y todo sí, está bueno, todo... Sí, bueno las citas pueden estar allí para sí, que claro. la gente las tenga a, claro, a la mano claro. para que les escriban o eh, para que las marquen en sus biblias o cosas por el estilo está bien Eso ¿no? está bien pero sí. se requiere que si les hable con la palabra sí amén amén y que hablen con la autoridad con autoridad sin así miedo es. amén sin miedo porque porque el señor Jesús nos puso esa muestra claro así es y aquí está escrito nosotros solamente vamos a estar viendo unos pasajes pero ahora vamos a brincarnos ahora el 14 ahí mismo para hablar ahora de la luz uh -huh. Dice, eh, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así es. Dios quiere que seamos como una luz. Que tenemos que brillar. Así es. Amén. <risa> tenemos que brillar donde quiera que andemos, donde quiera que estemos. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así es. No se puede poner Pero... ahí abajo. No, no. Uh -huh. Arribita. ¿Para qué? Para que alumbre. ¿Para ¿Dónde que están no, las luces en, en, en tu casa o en el templo o donde tú vayas? En, en, en las calles. En, las lámparas están ahí arriba. No están abajo. Sí. Sí, abajo no, a veces no, están no. está nada más en los, en los escalones de algunas escaleras para que no la gente no se vaya a tropezar. Sí. Pero es, es como una medida de, de precaución. Pero la luz siempre está arriba. Está arriba, claro. Y cuando está arriba, nos alumbra. Yo tengo aquí las luz arriba. Así es. Para que nos puedan alumbrar. Y aún así, a veces, los sistemas de, de, de internet y todo, se nos baja Yo veo la, la intensidad a veces de... Porque lo veo aquí en, en mi pantalla. Entonces, mi amado, mi amada... Tenemos que brillar como, como, como esa luz. Amén, así es. Dice entonces: ni se enciende la luz uh -huh. y se, se pone abajo de un almud, sino sobre el candelero y Amén. alumbra a todos los que están en casa. A todos. Así es. Y así es requerido y es necesario. Por eso estamos llamados. Fíjate ¿sí? qué privilegio. Estamos llamados a hacer sal y a hacer luz. Amén, así es. Entonces, ¿qué, qué, va, ¿qué va a pasar contigo? En tu casa, eh, con tus amigos, con tu, con tu congregación a donde tú vas, cualquiera que sea tu posición en, en, en la, en, ahí en la, en la comunidad donde tú vas, puede ser desde el pastor hasta el, prim, hasta el último que está llegando apenas por primera uh -huh. vez ahí al, al templo. Así Pero es. que podemos ser luz, que podemos ser la sal para no ser pisoteados como estamos ahorita siendo pisoteados con las reglas que hay ahorita. En los y que ya no puedes hablar nada, y que ya no puedes decir nada, y ahorita ya hay mucha restricción de todo. Sí, pero es que nos permitan estar usando estos medios, hay que usarlos. Ajá. así es. Hay que usarlos. Y sigues diciendo ahí, y sigue diciendo 16, así: alumbre vuestra luz, así alumbre nuestra luz uh -huh. delante de los hombres Amén. para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos pero tenemos que ser esa amén, luz amén. Se, se está entendiendo se está entendiendo tenemos que ser nosotros la luz uh -huh. la sal de esa tierra para qué? para que los demás que no conocen o que no han entendido uh -huh. o que no han comprendido o no les ha quedado el 20 pues pues, pues sí. lo hagan Exacto, exacto, así Por es Por eso estamos llamados a pregonar la verdad con verdad Amén, amén, así es Estamos llamados así, así de esa forma, de esa manera Estamos llamados es. a hablar con la verdad y ser verdaderos también nosotros Amén, así es uh, Así como nos, nos dice también ahí en, en segunda de Pedro 2.9, dice que dice, mas vosotros sois linaje escogido. Ajá, aleluya, ¿sí? Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Dice que es pueblo, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, así es. Y que nosotros en otro tiempo, pues, o sea, no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Así es. Que, es que no habíamos que, que, alcanzado la misericordia, pero ahora veis, ha alcanzado misericordia. Misericordia. Amén. Así es. Entonces, somos un pueblo llamado para ser ejemplo. Amén, amén, así es. Así es. Ojalá que los diputados, senadores, todos los eh, magistrados que hay en, en el mundo en todas partes del, del mundo, fueran cristianos y que conozcan de la Biblia. Pues sí, sí. Estaríamos viviendo My en life. otro mundo. Claro, claro. Estaríamos viviendo en, no, con, con otro estilo de vida. Miren, ahorita está muy de moda que quieren que el carro ya no sean de gasolina porque pues están contaminando toda la atmósfera. Están ya saliendo los carros eléctricos. Tesla prácticamente ha sido el pionero en eso. Uh -huh. este, que esto no sea como un anuncio, sino... Eh, pero ese es el que no, no hace más que carros eléctricos. Uh -huh. Hasta puso uno en el espacio. <risa> no sé quién lo vaya o a sea, usar por allá, pero... Tremendo. este, Pero... Pero hay gente, hay personajes de la política que están contrarios a que haya carros eléctricos. Ah, sí. Hay que que siga usándose el petróleo. El carbón. Ser, y, y el, y, el y carbón. El carbón <risas> y, y que el, los abanicos esos que hay grandotes que... que, que, que, que le quiten el aire a la gente eh, y que las altas no, no, no. Eh, que, que son las solares, que no, pues nomás de día pueden agarrar energía, pero de, ya, ya de noche no. ¿Qué cosa es lo que es la ignorancia? Pues sí. Así está. Así y si está, estamos así como pueblo y ellos son los que nos gobiernan, wow Pues estamos más arruinados. <risa> Tremendo. Y nosotros también tenemos que modernizarnos, hermanos. Tenemos que, que, que estar en, en, en, en, en, en esa condición de la superación. Alertas, alertas, alertas. Sí. Pero también espiritual. Sí, claro. No nomás en la económica, sino también mm. en la espiritual. Y, y ser ganadores de almas. Hablando. Y, y que, que nuestras vidas revolucionen para revolucionar otras vidas. Y que podamos llegar a, a cientos y a miles y a miles y a millones de, de, de, de, de, de personas y que vengan al conocimiento pleno y total de las Sagradas Escrituras y del Señor para que cambien sus vidas. Amén, amén así es. Imagínate Dios usándote. Imagínate, no, no, nada más imagínate Dios usándote a ti. wow ¿verdad? Sí es ¿Qué privilegio que, es muy importante. que Dios te use. Míralo como un privilegio. Amén. Yo, yo me siento feliz de estar haciendo estos videos. Amén. Ayer ya, ya, ya, ya, ya ni sé cuántos llevamos. Ya, ya vamos sobre los 900, yo creo, videos. Este, yo y, y pues uh, qué hermoso es poder Llegar a muchos países a través de uh -huh. sus medios. Amén. Y que Dios me diga esas plataformas. Y que nos sigan permitiendo predicar sí, sí, sí, y sí. predicar la verdad. Sí, porque es, es necesario, como dice Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, en Hechos 5.29 uh -huh. Así es, así es. Así es. Entonces, ahora, ¿cuál es la carga? ¿Cuál es la necesidad imperiosa? ¿Tienes razón, tú, Mar? ¿Tienes razón? Hay que orar por las autoridades para que sí, Dios las cambie, las, sí, claro. las transforme. Claro que sí. Los que están en eminencia, hay que orar por ellos ¿Sí? porque Dios, o sea, es necesario que Dios cambie sus corazones. Nosotros estamos mentes... orando por todos los países y, y hemos es, es parte orando. de eso claro claro tenemos que estar orando porque eh, como que en, pues están en tinieblas sí sí sí cuando no se conoce al, al señor su palabra es algo muy tremendo. están en tinieblas eh, pero tenemos que, que brillar así como brilla el sol así eh, eh, eh, en la melodía en punto era como decimos que, que, que se vea ese resplandor que, que hasta te caliente Amén, la piel así es. verdad Brilla en el sitio donde estés. Ándale, exacto. Y, sí. y es requerido y es necesario. Pero no nomás nosotros. no Tú también tienes que, que poner tu parte. Sí, amén, amén. Y que otros también tomen esa parte. Y que eh, hagamos uh -huh. eso juntos. Sí, amén. ese no se trajo de, un, de uno solo. No, no, Miren, no. Miren, Jesús, no, no, no. para empezar, eh, llamó a doce. Uh -huh, uh -huh. Y el que le falló, no le falló. El Señor sabía por qué lo estaba escogiendo a ese. Claro. Porque tenía que haber alguien que lo entregara. Sí. Pero en el camino se encontró con Pablo. Le dijo, tú, tú ese que sigues. Y órale, y dale duro. Sí, sí. Y era un, era, y bueno. era un, un perseguidor de la iglesia, ya, ya en aquellos días. Sí. Él andaba de, de, detrás de los cristianos. Pero el Señor tuvo que doblegarlo y, y decirle, hey, no, uh -huh. tú vas a ser pregonero ahora. Exacto. En exacto. lugar de andar destruyendo. Y es lo que podemos hacer. Y, y la oración puede cambiar. ¿Es de verdad eso, Mar, eh, tú, Sí, ¿no, amén. Mar, Mar. Dios puede cambiar esas mentes y esos corazones, pero tenemos que orar por ellos. Sí, amén. Pero tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando porque nos están pisoteando es así como están las es, la, la reglas ahorita. Es necesario. Es muy importante, muy importante porque ay, o sea, estamos en un mundo pues todo bien volteado al revés, como decíamos que a lo bueno le dicen malo y a sí. lo malo bueno y, y le, lo bien, amargo pues, dulce y lo dulce amargo y, y bueno. Pero es cuestión de que el pueblo de Dios Debe en una frase de A ah, del rancho, se paje bien los pantalones y, y, y, y, a, y a, a pregonar. Y orar, sí, sí orar por, por, la, por las autoridades para que se conviertan. Y bien convertidos, no, no, no tatemados ahí, nomás, no, no, no, bien convertidos para que hagan las cosas bien hechas. ¿Por qué? Porque se hace requerido y se hace necesario. Uh -huh, claro. Claro. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Fácil, no, no. no. El Señor tuvo que dar su propia vida en rescate de nosotros. Uh -huh. Imagínate, Dios, sí, sí. y nomás imagínate, ¿Dios se tuvo que hacer hombre aquí en la tierra? Y para eso tuvo que usar a, a, a María para uh -huh. que pudiera... ¿Nacer o sea, para, Jesús? Para, sí, fue engendrado por el Espíritu Santo. Para pero, que pudiera venir a ofrecer su propia vida en rescate de la nuestra. Amén. Amén, así es. Pero eso fue lo que tuvo que hacer Dios. Tuvo que, porque no, no le entendían, o sea, un pueblo rebelde. ¿Sí? Y todavía, pues viendo todos los milagros y todo lo que hizo en esos 40 años, este... Ah, en el sí, desierto, en el, el desierto. Sí, ya me imagino a Moisés, ay, se estiraba los pelos, yo creo, este, sí. cuando el pueblo estaba viendo cómo lo sacó de Egipto. Sí, sí, sí. Y no podían. Imagínate, nomás levantó la vara eh, o el, el, el bastón ahí y se abrió el mar rojo sí. y pasaron en seco. Sí, nomás pasaron sí, sí. ahí y venían las, las cabelleras de, de allá. Detrás de, de de, de, detrás de ellos. Detrás de ellos de, los seguidores Y brum, se cerró y vamos. Y, imagínate. Imagínate, nomás por favor. Y luego te van reclamando. No, los mejor allá. Sí. Ay, Señor Santo. <risa> <risa> Así es la condición humana. Así es. Y aquel pueblo no entró a la tierra escogida. Precisamente por lo mismo. Por lo mismo. Cuidemos de que no nos pase a nosotros algo similar. Uh -huh. Sí, sí. sí. ¿Por qué? Porque <risa> Sí, sí. <risa> Porque puede suceder nuevamente. Uh -huh. Así es. Aquí en Colosenses eh, 3, 22, 24 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Uh -huh. eh, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, uh -huh. sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Amén, así es. Así es. Y, y, y amén quiere decir así sea. Amén. Y así es. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los entendidos que lo entendamos. Pues sí. Y que tomemos la, la determinación a hacer cambios. Y que empecemos definitivamente, nosotros mismos... Definitivamente, Que empecemos nosotros mismos a hacer cambios. Y si nosotros empezamos a hacer cambios, la gente se va a dar cuenta. Sí, claro. La gente que nos rodea, a, a uno de la propia familia, uh -huh. unos uh -huh. lo van a entender, otros no lo van a entender. Tenemos que estar conscientes de eso. Así es. Estaba yo viendo... ...y analizaba un... ...a unos hermanitos de de la República Dominicana... ...que están haciendo un material muy bueno... ...realmente... ...este... Uh -huh. ...y me gustó un tema que agarraron ellos... ...y es un tema ya... ...que lo dieron hace más de tres años... Eh, ...no recuerdo la fecha... ¿verdad? ...pero... sí sí más eh, o menos lo, ...lo observé que... ...y vi... ...por el tema... que era para que tuviera miles y miles y miles de reproducciones y no las tenía. Y no digo miles, deben ser millones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estas cosas la gente no las toma en cuenta. Sí, porque no... no las personas no toman conocen, en conocen eso. Quieren cosas chistosas, Sí, les gusta poner un me gusta, pero eso no sirve si, si, no, se, si, si no se comparte. No hay... Porque no para hay, que tenga efecto tienes que compartirlo. No hay hambre por la palabra de Dios. Si eh, se exacto. necesita que haya esa hambre, ese deseo de, de conocer al Señor y de saber qué nos habla, qué nos dice. Eh, eh, lo, exacto. Vamos a compartir. Pues yo les digo A mí no me gustan los, los me gusta. A mí me gusta que lo compartan. Que me diga ahí que, ah, lo compartiste, qué bueno, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Porque compartiste Gloria el video. Gloria Señor, Eso quiere decir que sí te gustó. Amén, Aunque amén, no me pongas ahí es. que te gustó. Pero el simple hecho de, de compartirlo, ya, ya sé que te gustó. Entonces uh -huh. pues lo compartiste porque te gustó. Los me gusta son otro, para otras cosas, hombre. Eso lo hacen en estas compañías, pues para que se vayan los likes de esos que, que le, como le, llaman, ¿Verdad? Pero para, para, que, para que suene la chocolate, sí. hombre, para que, para, para que les caiga dinero a aquellos que están haciendo eh, las cosas chistosas y curiosas uh -huh, y, uh -huh. y, y. pues, sí, pues todas esas cosas lo, que se hacen, ¿no? Lo han hecho muy así, pues. Muy Pero eso con, es, es para que. Comercial. Entre más la, eh, like o más me gusta, pues eh, eh, son más centavitos para ellos. Sí, sí, sí, sí, así es. ¿Y son, son sus modos de vivir? Porque a eso se dedican. Uh -huh. vienen poniendo todos los días sus cosas y sí. ¿Por qué? Porque pues, están sí. detrás del es, dinero. Están en eso, están en eso. Y sí, parecen hasta cosas cristianas, pero no, sí, no ni sí. siquiera lo son, hombre. Porque si tú no ves un texto bíblico en lo que están haciendo, pues no, no no, no conocen del Señor. no, no me Ponen cosas bonitas así, como, como que son y, y no son. Ajá, ajá. Este, pero la verdad, eh, eh, esa es eh, como pues dicen por allá en el rancho pues, duele pero es, es la verdad. Uh -huh, uh -huh. verdad entonces es lo que tenemos que hacer vamos a orar ya, ya se es. nos está yendo el tiempo eh, incluso pues, algunos videos se nos han hecho hasta más largos de lo que hemos querido hacerlos así es vamos a orar por los Ay, que van a estar viendo el video ya ahora que quede que ahí para la repetición y en las plataformas, que más que, que donde lo ponemos. Pero que Dios toque las vidas, las mentes, los corazones. I amén, mean, así es. Y que Dios que toque Dios... la vida de los gobernantes, de los que estén en eminencia. ¿Para, Ay, qué? Sí, para que Para que Dios a cambie una... también sus mentes, sí, corazones amén. y para que hagan las cosas más correctas. Para que estén verdaderamente en beneficio del pueblo. Amén. No que se sirvan del pueblo, sino que le sirvan al pueblo. Que amén. realmente vengan a hacer cosas que valgan la pena. Amén, amén. Así Para es. que nuestra gente deje de batallar, deje de sufrir. Y que tengan más libertades para hacer más cosas y que seamos todos bien enseñados, y que los siervos de Dios que están predicando, les prediquen con la verdad. Sí, amén. Que la gente entienda y comprenda, o sea, los siervos de Dios, que tienen amén. que alimentar al pueblo. Amén, así es. Se los tienen que alimentar. No que les den sus chocolatitos ahí, sus dulcitos, sus caramelitos ahí, no, no, eso no. Los sí lo van a entretener, pero no es suficiente. Tienen que aprender, porque ellos también tienen la obligación, la necesidad de ser la sal sí. y la luz del mundo. Y la luz, amén. amén. así es. Vamos a orar Gracias. y nos vamos a tomar de la mano, mi esposo, en este momento. Para poder orar por, por todos ustedes. Sí, aleluya. Padre, en el Anabamos nombre de Jesús. Su santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por ¿Cómo no este eres gracias mensaje, señor, señor. Por esas reflexiones. Gracias por su palabra, Señor. Anhelamos gracias, con señor. todo su corazón, Señor. Sí, oh Cristo, bendito sea su nombre, Señor. Que se cambie vidas. Sí, mi Cristo, Que cambie las vidas de tal forma, de tal manera, Padre Santo. Que cambie, Señor, la mente de los... Para que eso pueda llegar... Dios. A todos los hombres que están en eminencia, de los presidente, de los gobernadores, los que están en eminencia, sí, Señor. Para que ya no hagan leyes señor, que van en contra de la moral sus corazones, señor. y de la buena vida del ser humano. Sí, Señor. Que esta luz venga que vengan a, a esa luz también ellos. Sí, Señor. Que ya no se den en las tinieblas. Sí, mi Cristo. Que se den cuenta que, que no basta con tener una religión conozcan, si es que, que, que la conozcan, llegaran a tener. Que le conozcan, Señor. Que, y el que, que le reconozcan usted a usted como el Dios grande, fuerte y todopoderoso Y que también usted los quiere sí, bendecir Cristo, a ellos Bendígales Padre Santo Padre Sí Señor Bendito Toque usted, cada vida Toque vidas, toque corazones Señor Y, y aquellos Señor Que empiecen sí, ya Cristo. A dar testimonio De su amor, sí, de su poder, de su gracia, y de su majestad Oh, mi Cristo maravilloso. Llénele siempre, de su señor. gracia. Y Ya que llénele, tenga la necesidad de salud, déle la salud. Sí, Señor. Toque con su mano. A de que poder. tenga una necesidad financiera, sí, déle su economía, sí, Señor. Sí, Señor. A que tiene algún tipo de enfermedad, déle sí, la sí. sanidad, Señor. Toque, Señor, toque con su mano de poder. Y, Padre Santo. nada ¿no? imposible hay para usted. Porque para hacer nada. Absolutamente sí, nada, es imposible. Gracias, Padre, por su grande amor. Nos consta, Señor, que, cómo usted hace los milagros. Sí, Señor. No solamente los que están en la Biblia. Sí, Señor. Como aquella mujer que decía, si tocar solamente el borde de su vestidura, yo soy sana. Sí. Y recibió su sanidad. Sí, bendito, Señor. Gracias, Padre. De tal forma que hasta Jesús dijo, ¿quién me tocó? Sí, sí. Santo, y aún los mismos Santo discípulos, ay, mira cómo viene con gente oh, aquí. Y preguntas, ¿quién te tocó? Oh, mi Cristo, maravilloso. Es que el Señor, Señor sintió Señor. que había salido virtudes ahora sí, de su cuerpo. Porque Bendito alguien nombre, se propuso a tocarle Crece, para ello. Señor, por su Espíritu Santo. Señor, que así Señor. mucha gente quiera tocarle. Santo, Santo, para cambiar sus mentes, sus ejércitos. corazones, sus vidas. O para sí, darles algún Señor. tipo de bendición. En especial. Sí, Señor. Santificado señor, sea su nombre, Señor. Gracias. Toque. Gracias, Señor. Toque su pueblo. Toque, ya que toque no es todavía su pueblo, pueblo Señor. Sí, señor. para que sí, señor. puedan ser, Señor. Que le acepten también en sus vidas, su en sus corazones. Para cuando usted venga, Señor, que por su iglesia. Su vida. Sí, Señor. Podamos ser más millones de personas. Sí, mi Cristo. Sabemos que usted para su viene honra. pronto para su gloria y, y para estar su alabanza listos y preparados para su venida, sí, Señor. Padre. Que todos señor. los que estamos ahorita, los que vayan a estar viendo estos videos, Señor, sean tocados para que también sean parte sí, señor. del crecimiento y desarrollo Así de Así sea, hombre. Padre Santo. En Cristo Jesús. En el nombre de su Hijo amado. En Cristo, Cristo Jesús. Jesús sí, amén. amén. Amén. Amén. Sí, amén. Amén. Amén. Amén. amén. amén. Gloria al pues, Señor. Bendiciones para todos. Gracias uh, por los que nos vienen acompañando. Dios les bendiga. Gracias Mar, Mar René, gracias, René y todos los que han estado por ahí. Dios les bendiga grandemente y gracias por compartir estos videos. El Señor les bendecirá grandemente y les damos un, un abrazo en el amor del Señor. Amén. Y sigan compartiendo, sigan compartiendo esos videos. Amén. Pues, esperamos bendiciones en el del Altísimo. Les amamos, les queremos. Y que amén. estos videos de verdad vengan a ser como esa miel que saca esa chupa Sí, verdad. De ahí, de, ¿verdad? De, de, de las flores, verdad. Amén. Que qué hermoso, verdad. Que, que, amén, que amén. así sea extraída. Precioso. De, de estos videos, esa miel que, que puede ser de, deleitosa en el Señor. Amén. Qué preciosa se ve la que, chupa rosa. Sí, sí <risa> el colibrí cuando está ahí chupando. El colibrí. Eh, hasta Dios le dio un piquito especial. Muy especial. Para poder sacar maravilloso un, que es el Señor. Sí. La miel. Eh, y es increíble cuánto, cuánto mueven esas alas. Ahí se ve muy... Muy, muy despacito, pues no, las mueven que no, no se ven. Uh -huh. este, Mira, qué bonito. Es increíble. Precioso. Pero bendiciones para todos ustedes. Dios bendiciones. les bendiga. Bendiciones, bendiciones para todos. Bendiciones, René. Mar. Y que Mar, el Altísimo les llene y les colme de toda bendición. Amén, así sea. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones. Así sea, bendiciones para todos.